Gracias, gracias, Amado, Francis, gracias a todo el equipo de producción y a la gente que nos ve en este su programa de mañana. <ríe> en el día de hoy quiero tratar dos temas. Primero, lo que tiene que ver con eh, la educación virtual, brevemente, y luego voy a hablar sobre la situación que pasó Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, cuando se le pincharon dos neumáticos a su jipeta que ha provocado una serie de, de conjeturas en la República Dominicana. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Gracias a los muchachos que ponen las imágenes ahí. Esa es la, la Lincoln Navigator de, del presidente Luis Abinader. Una de ellas. Sí. Miren, ayer los que estuvimos viendo la audiencia de la acción de Avias Corpus sometida por eh, Marlene Martínez solicitando su libertad, pudimos darnos cuenta... De algunos fallos que se dieron en la audiencia. Hubo varias ocasiones. ¿De la ponganle, audiencia o de la tecnología? De la tecnología. Ah, okay. Pónganle atención a esto que voy a decir. Se presume, ¿verdad? Se entiende que tanto José Hopperman como Ingrid Hidalgo, como cada una de las partes, y no la, sale la propia, no, no sale. La propia jueza. <risa> La propia jueza, eh, se me escapa el nombre, tienen un eh, internet. Carmina. Estable. Car Carmina era que. No yo, sé, no, no, no recuerdo el nombre. Creo que Carmina. Algo así. Pero yo que estuve observando cuidadosamente esta audiencia, pude darme cuenta que en ocasiones hasta la propia jueza salió de la audiencia y volvió y tuvo que decirle: Me quedé en tal sitio. Y entonces Ingrid Hidalgo tuvo que. Volver a explicar todo lo que había Esa explicado. es la crítica que se le tiene a la virtualidad. Sí. Porque eso ahí rompió la, la, la inmediatez. Y no es lo mismo la dramatización, por ejemplo, que tú haces en un momento a tener que volver a repetir de nuevo. ¿Qué quiero significar con esto? ¿Qué es lo que quiero destacar de esto? Que si eso es José Hopperman, si eso es el internet de Ingrid Algo, que son gente que se, que se entienden de clase media-alta... O de clase alta, que tienen internet estable, que presumo que viven en lugares céntricos de, de, las, de, de, de sus respectivas ciudades, se entiende que el internet es muy bueno y aún así a ellos les falló, incluyendo la jueza. Que yo cuando vi que se salió, se, eh, se paró la audiencia, espérense que se desconectó la jueza y luego entonces se volvió a conectarse y le pidió a la abogada Ingrid Hidalgo que por favor repitiera lo que había dicho en, su, en sus conclusiones. Oigan esto. Que no fue que ella se, ah, pues yo entendí que tú habías dicho como que ella se paró de su asiento. No, no, no. Ah, fue no, que ella se le cayó el sistema. Se le cayó ya, el sistema. Oh, ya, ya entiendo. Ella salió. Sí, ella, se, ella yo se, entendí que ella se había parado. Sí, exactamente. Ella salió del y y, y gracias gracia, gracia por la. Yo pensaba que la gente que ya que no estaba ella, entendiendo. Pues se había parado. Exactamente. Yo se, le des, se desconectó del sistema. <ríe> se, aparentemente le falló el internet y salió de la audiencia. Sí, o sea, salió de la audiencia. ¿Qué el, y que, y, y que ¿qué entonces vale decir que se le cayó el internet a la juez. Y vale decir que de la estructura de transmisión de la audiencia, porque es, del pala es la juez. <ríe> Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense ustedes si eso es a una, a un, a una jueza, a un en juez, el sistema, en el sistema, de que justicia. se le cae el internet, que le falla el internet, ¿qué no serán los estudiantes? De la República Dominicana cuando se conecten a lo mismo más abogado, de dos millones. A los eh. mismos abogados. Sí, o a los abogados. Que hay abogados que, que de verdad, adredes, han hecho Han participado <ríe> de audiencia en un parqueo, sentado en, sí, una, en y una. Y en carros. Y tuve gente en carro y también. Tengo, y presentando pruebas. Es lo que es más Entonces, interesante. Entonces, miren, qué importante. Eh, que se pudiera dar esto ayer para uno ir visualizándole que pudiera darse en el año escolar virtual. Señores, esto no es un juego. Yo le estoy advirtiendo desde junio. Porque, imagínense ustedes, esta gente que se supone tienen la capacidad de pagar un internet bueno, estable, eh, de más de 5 gigas. Y a ellos les falla en plenas audiencia. Imagínense ustedes a los niños de nuestros barrios y de los lugares más remotos de la República Dominicana. ¿Qué le va a pasar? Con un internet eh, de cuántos gigas? ¿Cuál es el más barato que hay? Eh, dos, o tres gigas. Э de mega, dos o tres gigas. Mega, mega, mega, me, mega. mega, mega, mega, mega. Tenemos un mega. técnico aquí que saben de eso. Sí, sí, mega. ¿Ustedes creen que es verdad que los estudiantes, no importa, no importa, van a estar, <ríe> <risa> van a estar eh, conectados de manera eh, estable todos más de dos millones de estudiantes en la República Dominicana completa, incluyendo y, los <obviamente> colegios <Creative IT> privados? Eso lo vamos a ver y espérense, esperen a escuchar las denuncias. Pero ¿qué pasa? Ojo aquí, atención y ojalá pudiéramos contactar hoy a Sixto Gavín. La información es de que la mayoría de los eh, presidentes de las seccionales de Salcedo, de Tenares, de Castillo y de Villa Arriba del ADP van a pasar a puestos del gobierno. En, en el Ministerio de Educación, lo que significa que se debilita al ADP. Y eso es peligroso, porque pudiera ser que las denuncias ahora comiencen como que a maquillarse y como que no, eh, bueno, eh, eh, ta, la cosa va bien, pero eh, eh, la Presidenta es una quinta columna. Entonces, es un cuadro, como quien dice, del PRM, eh, no. el Ah, cuidado, señor eh, Maraguantes. Es un cuadro del PRM. Entonces, eso es peligroso. Eso es peligroso. Ahí le dejo esa bola en la cancha de ustedes para que ustedes lo analicen. Si a una jueza y a abogados de clase media alta, se le, le fallaba el Internet en plena audiencia, con la importancia de esa audiencia, y se desconectaban a cada rato, y, y la cámara, y aquello, y lo otro. Imagínense ustedes a los estudiantes, cuando se conecten más de dos millones de estudiantes, con sus respectivos eh, maestros en la República. Me dice Amado que la plataforma de la Suprema se cae a cada rato, pero la de la UAS también se cae a cada rato, pero la de la UAPA, donde yo estudié, los días que había, por ejemplo, para tú eh, eh, inscribirte, eso era porque se caía a cada rato, porque cuando mucha gente demanda lo mismo, se satura. Pero tranquilo, que eso no faltará mucho para que lo veamos. Creo que estamos yendo al abismo con relación a esto. Por otro lado, el bochinche de la semana. Eh, sí, bochinche. Póngame el video ahí, Joanny. Tres semana? minutos me quedan. Por ahora que viene lo bueno, Israel. Me va a cortar, me va a cortar. Póngame el video ahí de la yipeta. Señores, miren. Luis Abinadería para Manzanillo. Sí. Eso es eh, la, la costa norte de la República Dominicana. Está haciendo visitas los domingos. Ojo, muchachos, es Luis Abinader está haciendo visitas visita domingo, los domingos a diferentes puntos, especialmente turísticos. Estaba en Montecristi ahora, en la bahía no de Manzanillo. Visita son visitas por sorpresa, pero no son... él visita sorpresivamente algunos lugares. Resulta que se le han pinchado, se le han, eh, eh, eh, utilizan varios términos, pinchado, ponchado. Sí, sí, sí. eh, la, la gente del barrio dice se le ha pinchado. Sí, mira, eh. Se le reventaron dos neumáticos Esos de neumáticos la rica, son... Esos neumáticos se ven enjuqueados. Sí, miren. Se Pero, le pincharon dos... Como la, que no es para ese vehículo el, de trabajo. Dos neumáticos de la Lincoln Navigator del presidente Luis Abinader. Y de una vez vienen las especulaciones. Que cómo va a ser que, cuidado, que un vehículo blindado. Primero, que eso debe ser obra del PLD atacando a Luis Abinader. ¿Cómo va a ser? Segundo, que una amiga tuya... Eh, comunicadora, periodista de la República Dominicana, no me diga a la aquí, que yo. ¿Que de aquí de Macorís? Eh, eh, eh. Ella es de aquí de Macorís, esa periodista que eh, tú mencionas. Una que habla mucho disparate. ¿Tú sabes cuál es? No, esa no puede ser de aquí. Ah, no. No, esa no. Eh, no, no, no. <risa> eh, una que habla mucho disparate publicó ayer en su cuenta de Twitter que se pinche dos gomas, es muy raro. No, eso no es raro. Señores, y ya se está especulando en la República Dominicana con qué esto pudo ser un atentado. ¿Por qué es esto? La gente aparentemente no sabe que esa Lincoln Navigator, para donde quiera que va, va primero con una avanzada de jipetas que van adelante. Oigan esto, que van delante y otro paquete de jipetas que van detrás. Se llaman la presidora. Y se le picha precisamente la, la goma al presidente y es un atentado. Pero ven acá, pero por Dios, ¿y qué es esto? Mírenle la goma a esa jipeta que aparentemente Luis Abinader, como es una persona de clase alta, la tenía de lujo, miren lo aro a esa jipeta. Esa jipeta no es, esas gomas no son para trabajo. Pudieron haberse pinchado con cualquier tontería, porque no son para eso. Podrían tener mucho tiempo sin uso. Exactamente. Lo Era que la, sea. Las la gomas la goma se vencen igual que cualquier otra. Claro. Producto. Y Tienen no. Un tiempo y darle no, ese fuerte desde la capital pa, para, para allá arriba, para Montenegro. Y entonces ya se está especulando con que esto pudo ser un atentado. Pero señores, ¿pero ¿en qué país es que estamos viviendo? ¿Y quién le ha dicho a ustedes que en la República Dominicana, luego de, de, de lo que pasó con Trujillo y a, y a principio de los 12 años de Balaguer, aquí se atenta contra nadie? Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y no pasa nada. Aquí la gente le bocea de tú a tú al presidente y le dicen de todo y no pasa nada. ¡Déjense de eso! ¡Qué bochinche es ese! Vamos, a, vamos a, a, a direccionar la denuncia... Hacía cosas realmente, caramba, que... que pero por Dios, ¿qué es eso? Un atentado del presidente Luis Abinader porque el PLD dijo que no hagan denuncias irresponsables. Ya quieren mezclar una cosa con la otra. No, ¿Qué no. disparate es eso? ¿Es un disparate pensarlo? Es un disparate pensarlo, pero más disparate aún es decirlo. Pero todavía mucho más disparate es compartirlo en una, una, en una red social donde todo el mundo la guarda. Todo el mundo no le hace capture y guarda eso. Por Dios, la comunicación en la República Dominicana debe orientarse hacia otro sentido, no al chisme de patio, no al chisme barato. Me dio vergüenza ayer incluso ver a un amigo de familia de Francis. ¿Verdad? Eh, Vinicito Castillo, ah, sí. que dijo que el presidente debe usar vehículos blindados porque la mafia que salió, se refiere al PLD, era muy peligrosa. Ya, esa es su opinión. Pero me dio vergüenza un tipo con tanto nivel. Eso es un disparate. Saltar con eso y es un que disparate. Use menos helicóptero. En la República Dominicana, sí. pero por Dios. Y que use menos helicóptero. Pero por Dios, en la República Dominicana. ¿Y qué es esto? No, hombre, no, déjense de eso. Vamos a debatir cosas más importantes. Vamos a tratar de no engañar tanto a la sociedad eh, con, con, con cortinas de humo, que a veces se hace cualquier cosita para levantar una cortina de humo y que no se vean las cosas reales que están en el fondo. Vamos a investigar casos reales, como aquí en San Francisco, los casos de niños que están siendo violados por padrastros. Oye, su papá lo hubiese dicho con más elegancia, tu papá Vincho. ¿Cómo, ¿Cómo lo hubiese dicho Vincho? Vincho hubiese dicho es gavilla criminal. <risa> vamos a hacer, vamos a, a, a, a direccionar <risa> señores el foco de atención criminal. de la sociedad en cosas realmente importantes, no, embullas, no embullas, en bullas, no en bullas, ni en círculos ominosos, ni en espuma de chocolate. Las gomas de Luis Abinader se pincharon el... porque se tenía que pinchar por lo que sea. Si hubiese sido un atentado lo explotan las primeras cinco jipetas que pasan adelante. Tenía que ser la de Luis Abinader, que es como la, como cuántas jipetas pasan adelante No, algunas dos o tres, y detrás va una o dos. Y, o sea, siempre va clavos. una caravana de. de y además y, van los funcionarios aparte. Claro, también. pero además, eh, la tecnología que tenemos en la una República para pinchar goma, salió justamente en el momento cuando iba a pasar el presidente por esa carretera. ¿Quién se le acerca a una caravana presidencial? Pero una, por Dios. Cuando Nacho Esa Nacho <Sin>, gente pasan a millón por donde quiera que van. Antes, cuando Nachocin hacía, hacía, este, convocaba una protesta, una cosa, se cogían las grampas sí. eh, de clavar los alambres y le doblaban, la doblaban sí. y entonces quedaban siempre con una punta para arriba. Y eso era lo que tiraban. Sí, <risa> pero se pisan varias. ¿Eh? Entonces, se, por lo menos ah, varias dispetas. No, claro, se, varias dispetas. Se ¿verdad? ¿verdad? Claro, pero claro. no así. Entonces, bueno. nada, con esto concluyo, pidiéndole no? a la población, por favor, dejemos el show y el, el circo, vamos a ponernos a trabajar. ¿verdad? Sí, un, un, un circo lo que tenemos. ¿Cómo?